Sofía Gómez se presentó este viernes en esta planta televisora para denunciar que su expareja, con el cual está en trámite ese divorcio, bloqueó una cuenta bancaria en donde había depositado dinero que solo le pertenece a ella. Gómez ofrece los detalles al respecto. Eh, yo, este, el esposo mío se está divorciando, matrimonio de la iglesia. Eh, 20 años de matrimonio, entonces eh, yo tengo una cuenta de banco en el Banco Popular entonces, él ahora él, con un abogado, me le puso una exposición de dinero ¿Le puso una? Una exposición ¿Que no puede sacar el dinero? Ajá. ¿La cuenta es en común? No solamente me la cuenta él no tiene que ver con esa cuenta ¿Y por qué entonces el, el bloqueo? Ah, porque hay un divorcio yo tengo un abogado puesto, entonces el abogado tiene los documentos y ahora entonces el abogado me quita 50 mil pesos. Yo no tengo para darle ese dinero a él porque él no ha hecho nada para que me le hiciera el levantamiento al banco y no quiere hacerme el levantamiento como, ni nada. Está vendido el abogado y yo exijo que el abogado me entregue mi documento. Porque sin los documentos yo no puedo reclamar ese, ese dinero. Es el abogado? Richard. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.